Muy bien, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación en donde las variables son números enteros, X e Y. Este tipo de ecuación es una ecuación diofántica. Es una ecuación diofántica cada vez que me digan de que X e Y sean números enteros. Lo primero que debemos de, de ver es calcular el máximo común divisor de los coeficientes, de 3 y de 29. Es como aquí ya lo habían desarrollado es igual a 1 igual a y cuando el máximo común divisor de ambos coeficientes es igual a 1 se dice que 33 y, y 29 son primos entre sí pero dicho de un modo más corto significa que 33 y, y 29 son números coprimos son coprimos. eso significa que mmm, tiene un número finito de soluciones la ecuación, la ecuación diofántica tendrá un número finito de soluciones cuando 33 y 29, o sea, sus coeficientes sean números coprimos o primos entre sí ahora viene el método, ¿cómo se resuelve? resolviendo, vamos a resolverlo ya que tenemos la certeza de que hay un número finito de, de soluciones y no hay un número infinito de soluciones y tampoco un número cero de soluciones o sea, no es un, no es un sistema incompatible, que no posea solución ya, vamos a hacerlo mediante el algoritmo de Euclides el número mayor ¿no? entre 33 y y 29 33 así que tomamos a 33 como dividendo 29 es el divisor y pues lógicamente 33 entre 29 me da como cociente 1 y como residuo 4 ahora por el algoritmo de Euclides debo tomar el nuevo dividendo como 29 y el, y el divisor como ese residuo que acabo de obtener entonces divido 29 entre 4 me va a dar 7 por 4, 28 para 9, 1 aquí termina el método del algoritmo de Euclides, donde este último residuo viene a ser el máximo común divisor ¿no? he finalizado el, el algoritmo porque ya obtuve el máximo común divisor de los números 33 y 29 muy bien en la primera división tengo por el teorema de la división que dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo que en este caso habría salido como 4 en la segunda división tengo dividendo que es 29 es igual a divisor que es 4 por el cociente que viene a ser 7 más el residuo que viene a ser 1 así que si despejamos 1 tendríamos 1 igual 29 menos 4 por 7 pero fijémonos que la primera ecuación podemos despejar también 4. O sea, estamos despejando los residuos. Tendríamos 33 menos 29. Entonces, 1 es igual a 29 menos 4. Pero hemos visto que 4 es, hemos visto que 4 es igual a 33 menos 29. Así que lo expresamos así. 33 menos 29 ¿por qué estoy haciendo esto? porque la finalidad es expresar el máximo común divisor que es 1 en función de los números originales de 33 y 29 en, en función de múltiplos de 33 y de 29 en función de ellos y el algoritmo de Euclides es el único que me permite es el único medio que me permite llegar a, es, a este objetivo bien, entonces ¿qué he obtenido? dice 1 es igual a 29 menos 7 por 33 más 7 por 29. 1 es igual a 8 por 29 menos 7 por 33. 8 por 29 salió de, de sumar este con este. El primero es 1 por 29, el otro es 7 por 29. 1 por 29 más 7 por 29 es igual a 8 por 29. Muy bien esto último está coincidiendo con, con esta parte bien, entonces eh, ahora, ahora lo que se necesita es eh, llegar a la ecuación original a esta ecuación aún no se parece a la ecuación original, así que vamos a escribirlo en una forma un poco dif diferente, pero expresando la misma idea a ver, tendríamos 29 por 8 más, más 33 por menos 7 igual a 1 o sea, ya casi tiene la forma ya casi tiene la forma de la ecuación original esta, esta es la ecuación original pero vamos a ponerlo así 33 por menos 7 más 29 por 8 igual a 1 igual a 1 ya para que tenga la forma de esta ecuación original entonces eh, lo vamos a multiplicar lo vamos a multiplicar por por 2490 si multiplicamos por 2490 vamos a obtener 33 por vamos a obtener esto 33 por menos 17 430 más 29, multiplicado por 19, 1920, igual a 2490. Bien. Hemos multiplicado cada lado, 2490, y obtenemos esto. Ya casi se parece a la ecuación original. De hecho, uno podría ya estar pensando que el valor de X y el valor de Y ya ha sido hallado. Pero en las ecuaciones diofánticas generalmente hay más de una, hay más de una solución. Si sí, sí, sí nos podemos observar, aquí ya, tenemos, aquí ya tendríamos el valor de X. Uno pensaría de que, de que X es este que está acompañando al 33 y, un, y el valor de Y sería el que acompaña al 29. Pero no, no se debe asumir que esos sean los valores. En las ecuaciones diofánticas casi siempre hay un número finito de soluciones generalmente o bueno, pueden haber más de uno. Solamente se sabe de que tiene un número finito de soluciones porque porque los números 33 y 29 son primos entre sí, es decir, coprimos. Cuando son coprimos entonces tienen un número finito de soluciones. Bueno, entonces vamos a introducir una variable artificial, en este caso sería la variable K. Esta variable artificial K pertenece a los enteros, o sea, agregarle una cantidad que esté multiplicándose por una variable k, o sea, mejor dicho, un múltiplo de k, agregarle un múltiplo de k, bien, entonces, el artificio consiste en, pues, agregarle y quitarle, es el método del quita y pon, ya, le podríamos agregar 29k, bueno, en esto consiste el, el método, o sea, cuando acá tengo 33 y acá tengo 29, siempre la variable artificial que le voy a agregar sería 29k. Porque solamente tengo, solo tengo dos números, los coeficientes. Para el primero, para, para el primer coeficiente, para el 33, le agrego el siguiente, o sea, el 29. Y para el 29 le agrego 33. Para 33, 29. Y para 29, 33. Dicho de un modo sencillo. Bien, entonces tendríamos 29. Que multiplica a 19.920 menos 33K. Si nos damos cuenta a la hora de multiplicar con la propiedad distributiva vamos a obtener el, el producto de 39 por 29K positivo. Cuando multiplicamos con la distributiva aquí tendríamos menos 29 por 33K. Lógicamente ahí está el quita y pon. Le agregué esto y le quité esto. Estos dos se anulan automáticamente. Bueno, eso era la introducción de la variable artificial. Vamos a ver que todo esto, incluso es, como estamos dentro de la ecuación, la ecuación de 2490, la, la original. Entonces, ahí ya podemos identificar quién es la variable X. Esta sería la variable X y esta sería la variable Y. Bien, veamos si está de acuerdo como se había desarrollado. Ahí está. Este, vemos claramente de que X es igual a menos 17.430 17, más 29k. Y es igual a 19.920 menos 33k. Ya. Esto ha sido la solución de una ecuación diofántica pero proviene de un problema que, que representa acá el el número de, de formas en que se puede que se pueden comprar productos del tipo X y productos del tipo Y. Para ser más específico, la pregunta consistía en ¿cuántas maneras posibles hay de, de comprar 33 productos del tipo de cuántas maneras posibles se puede comprar productos del tipo X y productos del tipo Y si solamente Disponemos de 2490 dólares, entonces son cantidades de dinero y estas cantidades de dinero, x y y, las variables tendrían que ser necesariamente positivas. Así, x tendrá que ser mayor o igual que cero Y necesariamente tiene mayor, tiene que ser mayor o igual que cero porque x y y, como ya lo había dicho, solo representan cantidades monetarias, son positivas. Bien, entonces. Reemplazando aquí en la, en la primera desigualdad tendríamos menos 17.430 más 29k es mayor o igual que 0. Y en la segunda desigualdad, si reemplazamos y, tendríamos 19.920 menos 30k es mayor o igual que 0. De donde tendríamos... Bueno, Aquí le pondríamos 1 y acá es igualdad 2. En la desigualdad 1 tendríamos 29k es mayor o igual que 17.430. Bajando 29 a dividir tendríamos un aproximado. A ver. De hecho va a salir que es divisible incluso. Es divisible y es 602. Comprobemos. 17.420 entre 602. Ahí lo vemos, es 601,03. Pero se redondea por defecto. ¿no? Se redondea por defecto. Mayor o igual que 601,3. Pero vamos a verlo paso por paso. Sería 601,3. Si lo viéramos esto en la recta, tendríamos acá 601. El número 601,3. Este número. Estaría entre estos dos números enteros. El número mayor es el que está a la derecha. Así que K, como K es un número entero que está a la derecha de este número 601,3. Entonces K debe ser igual a 602 o mayor que 602. Igual a 602 o mayor que 602. Por eso se escribe, por eso de aquí se escribe que K es mayor o igual que 602. Es como si tomara de aquí el máximo entero. Y así encontramos esto. Ahí está, ahí está coincidiendo. Ahora veamos el, el siguiente. En el caso de Y. Y también es mayor o igual que 0 porque estamos hablando de una cantidad monetaria. Y lo tenemos allí. Decimos en 2,33K es menor o igual que 19.920. ¿Cómo salió eso? Es que este pasó al otro lado, a restar, pero se ubica aquí donde está indicando el signo menor. ¿no? 33K es menor, menor o igual que esta cantidad. El 33 baja a dividir y obtenemos 19.920 entre 33, eso es igual a 603,63. 603,63. Ya, ahora estamos hablando de los K menores, que es el número. Los K menores están a la izquierda de ese número. ¿Cuál sería el mayor entero y que sea menor que 603,3? 603,63. Ese número debería ser 603. Ya está. Ahora vamos a unir estas, estas, estos dos resultados, el primero y el segundo, y determinamos quiénes son los valores de K para esta ecuación diofántica. Los valores de K que satisfagan, que satisfacen a, a la ecuación, a la ecuación original. Ahí está la ecuación original. Pero bueno, eh, primero escribamos k es mayor o igual que es mayor o igual que 602 y a la vez k es menor o igual que 603. Además k es un entero positivo por porque bueno representa una cantidad monetaria. ¿no? Bien, este sería k Tendría únicamente dos valores, 602 o K es igual a 603. Bueno, si salen dos valores para K, tienen que haber dos valores para H y para X. X tendría dos valores, los cuales los cuales se obtienen al reemplazar el valor de K. Bien, con K igual a 602, X es igual a 28. ¿Cómo se obtiene? Pues en la fórmula. La fórmula X tiene que ser esto. Aquí está. Aquí reemplazamos. K igual a 602. Se vería así. Menos 17.430 más 29 por K que vale 602. Y la otra sería, el otro valor para x sería menos 17.430 más 29 por 603. O sea, aquí le habíamos dado k igual a 602. Y aquí le hemos dado k igual a 603. 603. De la misma manera, también descubriríamos de que y tiene dos posibles valores. De expresión, la expresión que vemos aquí es, es los, los correspondientes valores de y. Para acá igual a 602 y para acá igual a 603 van a salir dos posibilidades. 19.920 menos 33k y el otro es, bueno, ya sabemos de que k es igual a 602. Abajo lo mismo, pero ya no colocamos 602, sino le colocaríamos 603, similarmente como lo hicimos con el x. Ya, quiere decir de que hay dos formas, bueno, todo eso ya se puede calcular ordinariamente y obtendríamos el número de valores de Y. En la segunda, Y debe salir 54 y Y igual a 21. En la primera, los valores de X saldrían 28 y 57. Puede comprobar fácilmente. La respuesta para este problema. Resolviendo la ecuación diofántica es esto, ¿no? que hay dos solos. La primera sería 28 coma 54, 28 y 54 y la otra sería 57 con 21. Sí. Entonces, respuestas son dos maneras posibles. Bien. Nos veremos en otro video.